anda buenos americanos? Sí. Oh. Oh. por qué está la reposar acá en el medio y le estoy brindando, no sé, como un minuto de su tiempo? No. Hay que inmortalizarlo porque este artefacto me ayuda cuando tengo problemas de morro. No, mentira. Me ayuda cuando tengo herpes. Esta cosa es la silla más cómoda que tengo y gracias a esto puedo pasar horas editando y no me causa molestias. En cambio, esta cosa, la cama, no me ayuda en nada. Así que bueno, vamos a inmortalizarlo acá. 27 de Julio, Día de la Refusada Bueno, sí, ya vamos a empezar con este video de mierda. Ya me cansé, ni siquiera voy 3 minutos grabando. Espera, 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué onda mis buenos americanos? ¿Todo bien? Sí, ya sé que me ausenté como, no sé, dos días. ¿Por qué empeñé la escopeta? Siempre que me ausento en YouTube, nadie sube videos. Literal. Están todos desaparecidos. ¿Qué onda? Y esas cosas pasan siempre que no subió. Y también pasan muchas cosas mundialmente. Vamos a repasar qué pasaron estos días, estas semanas que me ausenté. Así que, vamos. Bueno, ¿qué dicen si hago una mini fundada? Ya sé que nadie va a ir No soy tan famoso o tan importante para que diga ¡Ay, ¡tranquilo! No, no van a ir, no van a ir El 25 de Agosto voy a estar en el Planetario Porque hay una convención de anime Bueno, picnic Es al aire libre, así que es todo gratis Me encantaría que alguien vaya, aunque sea uno o dos Y la pasamos bien El 25, lo, los espero, de Agosto Si les da el pecho para ir, comentenme ¡Bye! Dios, quiero que vayan, quiero conocerlos Bueno, el video tenía que empezar de otra manera pero nadie va a llegar hasta el final Así que lo puse al principio Así que listo, el 25 de agosto los espero en el planetario Ahora sigamos con la programación normal Bueno, en el anterior video tenía que nombrar el tan... Inesperado eclipse solar. No sé por qué es todo tan emocionado. Es un eclipse. Ya sé que a algunos le dejan ciego, supuestamente. Pero no, no te dejas ciego. Es una pagada que te dicen los científicos. Yo lo vi directamente al eclipse y no me pasó nada. No estoy ciego. Pero bueno, acá no estamos para hablar de eclipses o lo que sea. Así que vamos a repasar las otras cosas que pasaron en el mundo tan cruel. Ah, sí, a todo esto no di la introducción. Bienvenidos a esta sección que se llama Vamos a ponernos re domingo. Edición sábado. Sigamos con las noticias. Lo que conmovió a todo el mundo, universo, es que el Pepo está preso. <risa> Otra cosa que está pasando en el mundo. ¿Qué pasa con el Área 51? ¿Qué le vende interesante? Y les juro que yo no tenía idea de por qué estaba todo hablando de eso. O sea, de la nada saltaron con ese tema. Y después eh, eh. Ofe subió un video explicando por qué estaba hablando de esto. Es porque quieren invadir el Área 51. Porque todas esas personas tienen 300 y Q? Quieren invadir todos juntos porque piensan que no los pueden arrestar a todos. ¿Y quién habló de arrestar? Eso es todo solo todos de mierda que quieren invadir al área. 51 para ver qué realmente pasa ahí y yo sé la respuesta en el edad 51 filmaron estrella team datazo tómalo déjalo ¿Qué pasa con el filtro de abuelo? Primero el filtro de bebé. Perfecto, ahí no me molestaba. Pero ahora están todos jodiendo con el filtro de abuelo. Y este también surgió de la nada. Entre Instagram, ¡pum! Abuelos, abuelos, abuelos. Me hicieron odiar a los abuelos, literalmente. ¡Basta! ¡Basta! Esta cosa del filtro de abuelo creo que ya pasó. Yo también estoy re desaparecido. Y seguro que no sé, cuando sube este video pase un meteorito. ¿Por qué estoy haciendo esta especie de noticias? Porque quiero ponerme al día de lo que pasa en el mundo. Porque si veo las noticias de mi país. Argentina, Argentina, and nobody else. Okay, it's night time. It's super dark, and you're lying in bed, and you're like, "Hey, I want to see some stars." But how are you gonna see some stars with all these closed blinds in your in your room? Well, let's just let's open the blinds, and maybe we're gonna see some stars out today. Ah, me olvidé de decirles cómo empezaron las vacaciones de invierno. Bueno, si sí, se puede llamar invierno porque un día hace frío, otro hace calor, otro hay humedad, otro hace un re calor que te transpira hasta los huevos, otro hace un frío de la puta madre. Me quiero bañar y no puedo porque no tengo estufas. ¿Tengo una estufa? primera noticia buena que tengo si no saben tengo un canal secundario que me hice y ya está pasando un montón de modificaciones a cada rato creo que cada semana le cambio el nombre que ahora va a tener el nombre definitivo como Fran2 y bueno ahí voy a estar dando curiosidad sobre videojuegos, sobre anime vayan a suscribirse, el link está en la descripción se llama fran el canal y también tengo que decir que tengo otro canal que esa es parte de la buena noticia ¿se acuerdan el penúltimo video que dije que necesitaba a alguien que me hago un beat sorpresa no conseguí ninguno así que digo a la mierda hago el beat yo no pierdo nada de mi tiempo porque todos los días estoy al pedo 10 likes y le muestro un pedacito del beat no saben que lo voy a mostrar ahora este beat no sé ningún programa de música lo hice en el sony vegas literal ¡Escuchen, escuchen! No? escuchen Bueno, eso es todo lo que voy a mostrar del tema Es un 2% de todo el tema Bueno, esa es la buena noticia Se viene un nuevo tema Y no lo voy a subir en este canal Lo voy a subir en mi otro canal En mi tercer canal Que se llama FDM Vayan suscribiéndose a ese canal Que pronto voy a estar subiendo el video Atentos, ¿sí? atentos a mis redes sociales Este es mi Instagram Bueno, esa era la última cosa que creo que tengo que decir Ahora voy a decir una cosa que me lo voy a poner en el principio Lo tenía que decir en el principio Qué estúpido que soy Como es de costumbre, es hora de leer sus comentarios Gonzalo de dice bro, ¿te animarías a hacer un top 5 de tus personajes de los Simpsons? Me animo, pero me la dejaste picando Sí, me animo a hacerlo, pero no sé cómo ordenarlo Creo que mi personaje favorito es Homero, obviamente El primero está Homero, el segundo, Bart El tercero, ahí ya me mataste Si lo pongo en un top, es Homero, Bart y los demás Mi hermano subió nueva foto en Instagram Así que acá el Instagram en la descripción Así que vayan a seguirlo y denle muchos corazones a la foto ¿Listo? ¿Ok? Ok Bebeto Triple X ¿Me puedes mandar un saludo en un video...? Hola, ¿comiste tus verduras? Ariel Aranda Ariel Aranda Ariel Aranda <risa> Ariel Aranda Un capo, vine por la recomendación de un boludito Gracias Esas cosas me gustan Esas cosas me gustan, compartan los videos. Quiero que más personas como estas vengan y me digan: Vine por Juan, por José o por Juana. Perfecto. Lil Hao dice: Ah, yo fui el de. Homer, el de mero mero. La puta madre. Deja de vociferar, paparruchadas. Van Hundo 10 minutos al pedo porque no cobras un peso. YouTube, la y tu hermana. Ahí dice madre, pero me gusta decir hermana. ¿Me vas a censurar a mí también? a este chico. Gracias. Sí, sí. ¿YouTube? YouTube. Da. No sé, sea, yo soy un niño. Yo soy el niño lindo. Da. No te lo no, soy esa pista. O sea, YouTube, dale, por ahí este la 10. I'm the hot shit. I'm the hot king of this shit, nigga Can nobody do hot shit like me, motherfuckers? What <gasps> Huh? Me gustó verlos otra vez, están sanos, están fuertes, están crecidos, ya están en las vacaciones de invierno, quería ver el Rey León, nada, listo, no tengo más nada que decir, un placer verlos otra vez, seguramente el próximo video sea algún gameplay, nada, los quiero. Eh, los veo cuando los veo a mi Mich chico ah, le pintaba el Luisito Comunica.